Fue uno de los episodios eh, más tristes y graves que tuvo la provincia, porque además en la imagen es muy cruel, ¿no? Estamos hablando del asesinato de Emiliano Fernández, este chico que venía a trabajar acá cerquita, Sebastián, Pero, y lamentablemente... Venía a trabajar en, en su bicicleta, él era empleado de Cuyo Placas, y cuando circulaba por eh, la lateral este del acceso norte, eh, fue esto es lo que sucedió. Viene allí un sujeto a robarle, le tira un piedrazo que le impacta en la cara, él cae inconsciente al suelo, el ladrón se lleva a la bicicleta y Emiliano Fernández termina muriendo horas después cuando había sido trasladado al, al hospital. Esto ocurrió a las seis y media de la mañana aproximadamente el 14 de marzo. Es decir, el viernes se cumplieron siete años de este crimen y de la detención también de quien ustedes ven en imágenes, que es Héctor Maravilla, este joven, ...de 20 años, 21 años tiene ahora... ...que vive muy cerca, en o vivía muy cerca del lugar del crimen... ...y está sindicado y muy complicado con las sí. pruebas... ...recordamos que eh, se hizo un allanamiento en su casa... ...se encontró la bicicleta de la víctima fatal... ...también sus huellas o el calzado estaban en el lugar del crimen... ...así que una situación muy compleja, lo decíamos... ...el viernes, siete meses desde aquel día en que fue asesinado... ...Emiliano Fernández y ese mismo día, el viernes... Un una jueza decidió, avalando la teoría de la fiscalía, que esta causa vaya a juicio por jurado. Uh -huh. Por era la discusión? Bueno, el fiscal Gustavo Pirriero sostiene, eh, esto es una calificación legal, sostiene que fue un homicidio criminis causa, que, eh, Emiliano Fern... eh, perdón, que Héctor Maravilla, el pitay, como se lo conoce, el ladrón, mata a Emiliano Fernández para garantizar la, la impunidad del robo de la bicicleta. Claro, con esa calificación, es un del... si es condenado, es un delito con el cual eh, va a ser condenado a prisión perpetua y por ende tiene que ir a juicio por jurado. Lo que planteaba la defensa, la defensora oficial Jimena Morales, es que no discute la autoría, pero sí un cambio de calificación a homicidio en ocasión de robo. Que también ahora con la modificación de la ley va a juicio por jurado pero baja sensiblemente la potencial condena porque en lugar de ser prisión perpetua puede ser de entre 10 y 25 años de cárcel. La diferencia de la calificación en la práctica eh, es que la defensa entiende que en realidad la intención de, el, del Pita y Maravilla era robarle y en medio de esa circunstancia ocurre el crimen, claro. pero no es algo que planificó previamente. De hecho la defensa dice, ojo que hace algunos años ocurrió un hecho muy similar, un día de elecciones en 2019, de claro. hecho prácticamente en el mismo lugar, un hombre que lo golpean para robarle su bicicleta, y en ese caso fue condenado con la otra calificación uh -huh. a 25 años de cárcel. ¿Por qué ahora con Héctor Maravilla vamos a cambiar eh, este antecedente que tenemos? Finalmente el viernes la jueza dijo no. Yo sostengo la teoría de la Fiscalía, para mí es un homicidio, crimen y causa, y en todo caso en el juicio, que eh, allí se discuta nuevamente todo esto que es bastante técnico, pero que en la práctica lo que buscan es evitar la prisión perpetua de Héctor Maravilla. Así que se confirmó la elevación a juicio, resta ahora poner fecha para este debate. Entendemos que ya por los tiempos va a pasar para el año que viene, así que estaremos atentos a cuando arranque este juicio y se termine de esclarecer eh, el hecho de inseguridad o uno de los hechos de inseguridad más recordados de este año aquí en la provincia.